El 7 de diciembre, la policía informó de que estaban buscando un vehículo de la marca Hyundai Elantra, de color blanco. Los policías afirmaban que el conductor de este vehículo podría tener alguna información sobre los asesinos y que a ese vehículo se le había visto circulando en las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al lugar de los hechos.